Los ingresos deben ser igual a los egresos. ¿Qué quiere esto decir? Que lo que pagan las personas por su tiquete, eh, multiplicado por el número de personas que entran al sistema, debe ser igual a los costos, es decir, los costos de los buses troncales, los alimentadores, el recaudo y la empresa distrital Transmilenio S.A. Entonces, lo que ocurre es que necesariamente, eh, cuando hay unos costos altos, tenemos que subirle a la tarifa del sistema. Eso que implica que si, por ejemplo, ¿por qué los buses pasan tan llenos? ¿Por qué no pasan suficientes buses? ¿Por qué no tenemos mejores condiciones del servicio? Porque eso nos subiría los costos y al subir los costos necesariamente tenemos que subirle la tarifa de, del sistema. Entonces eso es lo que lo que creo es que nos lleva a que el problema central desde mi punto de vista es el hecho de que en TransMilenio no existan subsidios. Es decir, no solo en TransMilenio, sino en, eh, a nivel nacional, durante mucho tiempo ha estado prohibido generar subsidios a la operación del transporte público y eso lo que hace es dejarnos en una situación en la cual necesariamente tenemos transporte público muy costoso y de muy baja calidad si mejoramos la calidad tenemos que subirle aún más a la tarifa de hecho eh, en diferentes ciudades de Colombia eh, la tarifa es aún más alta que en Bogotá y tenemos eh, varias de las tarifas más costosas junto con Brasil de transporte público en ciudades como Medellín, Bucaramanga, Bogotá y eso ocurre porque aquí a diferencia de países como México, Chile, Argentina aquí no tenemos subsidio para el transporte público entonces estamos condenados de alguna manera a que el usuario tiene que pagar una tarifa muy costosa eh, con, una, con una calidad bastante, bastante regular como es lo que, lo que nos pasa en Transmilenio tenemos que buscar nuevas fuentes de recursos para generar subsidios de tal manera que no sigamos perdiendo los usuarios que hoy usan Milenios se sigan bajando a comprar motos y más carros. Estamos viendo aquí varios colados en, en las puertas, eh, esos colados los está pagando estas personas que sí pagaron su tarifa, eh, las puertas que se dañan las están pagando las personas que sí pagaron su tarifa, entonces necesariamente le estamos cargando demasiadas cosas, demasiados costos al usuario y creo que los impuestos generales de la ciudad o cargos por ejemplo al automóvil deberían ser los que cubrieran esos esos costos de, de esos sobrecostos de operación para tener un mejor sistema más económico